Con la herramienta de la malla, el hiperrealismo es posible. Es bastante emocionante trabajar con la herramienta de la malla. Y aquí te voy a explicar todos los atajos y trujos que necesitas para realizar una buena vectorización y una buena ilustración profesional. Así que lo primero que tienes que hacer es irte al panel de capas e insertar la imagen que quieres darle eh, este efecto o quieres vectorizarla de manera profesional. El segundo paso es el siguiente, pues... Tienes que dibujar los objetos que están ahí, mira, yo he dibujado la parte de la ají que está aquí y la parte superior que está aquí, obviamente dividida en dos partes, ¿no? Que vendría a ser la parte de acá arriba y la parte de acá abajo. Aquí, y ahora tenemos otra vez de manera visible todas las capas. Entonces el primer paso es insertar la imagen, el segundo paso es dibujar con la herramienta de la pluma eh, eh, la fotografía, la imagen, lo que necesites. Al respecto y al video que acompaña a esta descripción, tengo un curso completo sobre el manejo correcto de la herramienta de la pluma totalmente gratuito para ti. Así que ya lo puedes empezar a disfrutar también. El siguiente paso y es el más importante. ¿okay? Vas a hacer esto, mira. Donde está la miniatura de capa vas a dar doble clic. Automáticamente se va a abrir las opciones de capa. Yo puedo cambiar el nombre, pero lo interesante es que debes elegir plantilla... Y al 100%. ¿Para qué? Para que conserve el color de, de la imagen al 100%. Si le empiezas a bajar, el color se va a deteriorar y no te va a quedar bien. 100% clic en OK. Ese es el siguiente paso. Pero quiero que veas esto, que automáticamente las letras salen en itálicas o salen inclinadas y las capas te quedan de manera regular. Aparte que me ha puesto un candadito y me ha regalado este cuadradito que está aquí. Entonces, el siguiente paso es... Ahora, irme a la capa donde está eh, la parte importante o principal de este objeto. Con clic y arrastrar para seleccionarlo voy a hacer un pequeño zoom, clic y arrastrar. Y ahora vas a presionar la tecla I, ese es el siguiente paso en el teclado. Ahora, el siguiente paso es elegir un color, el más proporcionable color que más se repita en toda la imagen. Que va a ser esta parte que está aquí, con un clic. Perfecto. Y ahora vamos a trabajar con la herramienta de la malla. Para trabajar con la herramienta de la malla existen dos formas. La numérica que vamos a hacer aquí y la manual que vamos a hacer aquí en la parte superior. Me voy aquí a objeto, crear malla de degradado. Y vamos a elegir esta que está de aquí de 6 filas y 10 columnas. Pero ¿por qué 6 y 10? Si trabajamos con menos, con, con menos filas o menos columnas, este, no nos va a quedar tan bien. El principio es el siguiente, mientras más filas y columnas, más claro, más volumen, más real se va a ver. Por eso vamos a elegir 6 y 10. ¿Por qué 6 y 10? Porque es rectangular. Si fuera circular, en cambio yo elegiría 10, 15 o 20. Así que 6 y 10 está más que bien acoplado. Clic en OK. Ahora voy a hacer un pequeño zoom aquí, clic y arrastro, otra vez. Y voy a irme acá a ver y previsualizar. Ok, ahora vamos a trabajar con la herramienta de selección directa. ¿Qué vas a hacer aquí? Mira, muy sencillo, simplemente aquí clic y arrastras para seleccionar el nodo que está aquí. Bueno, voy a hacer esto, voy a ocultar y voy a ponerle un candadito aquí. Clic y arrastro para seleccionar este primer nodo que está aquí. Otra vez con la herramienta del cuenta gotas o presionando y en el teclado, como los estás viendo ahí. Te vas a acercar y vas a dar un clic cerca o el más cercano a este nodo, que viene a ser el que está aquí. Ok, damos un clic y ha cambiado de color. Vamos a hacer lo mismo que está acá, pero vas a tener que presionar la tecla de control clic para activar la última herramienta de selección. Control clic, sueltas control y otra vez se te activa el cuenta gotas clic. Control clic, sueltas clic, barra espaciadora, clic y arrastrar. Control clic clic clic control clic sueltas clic otra vez vienes hacia acá control clic clic voy a hacer un zoom hacia atrás otra vez control clic clic mira cómo va cambiando el color aquí adelante control clic clic voy a poner control 1 control y otra vez para que te des cuenta cómo va quedando cómo va tomando el color esa muestra control y algo muy importante que está pasando es que estoy repitiendo otra vez control clic y doy un clic no control clic algo muy importante y lo que está pasando como me hace referencia es que tienes que tener mucha paciencia una fuerte dosis de paciencia y el resto pues simplemente elegir el punto y elegir con el cuentagotas. voy a hacer un punto acá un punto acá voy a poner control 0 control y y mira cómo te va quedando te va quedando súper bien ahora te voy a hacer súper hiper recontra que sincero este trabajo requiere de muchísima paciencia y obviamente este tutorial para que no se alargue lo voy a empezar a cortar así que a partir de este momento pues simplemente vas a ver todos los efectos que tienes aquí y cómo los voy a trabajar Entonces una vez que está terminado vamos a poner control 0 y control Y para ver nuestro avance. Ah, y nos ha quedado súper bien. Ah, qué chévere. Si por ahí tuviste alguna fa falla, pues te toca otra vez poner control Y y empezar a ver exactamente dónde fue que lo cometiste o si estuvo de más o si estuvo de menos. Perfecto, nos ha quedado muy bien. Ahora, ¿cómo trabajar la parte superior? Realmente muy sencillo. Ok, voy a desocultar todo esto. Voy a poner un candadito. Vas a seleccionarlo con clic y arrastrar la tecla I otra vez del gotas y vas a elegir un color verde, el que más se repita en toda esta parte de aquí. Yo más o menos lo voy a dejar por ahí y listo. Muy bien. Ahora, para trabajar la bandera manual es presionando la tecla U en el teclado y te recomiendo que des un clic aquí, puede ser en la parte inferior, control Z, en la parte superior también. O puedes dar un clic aquí en la mitad. Ok. Ok. Voy a hacer un zoom aquí otra vez. Vamos a elegir otro clic aquí y otro clic acá. ¿Por qué estamos eligiendo en la mitad? Muy, muy, muy sencillo. Por, un, por esta cuestión, mira, que automáticamente tienes estas líneas oscuras que están dentro de esta herramienta. Eh, perdón, dentro de este objeto. Así que voy a hacer un clic ahí para generar más líneas. Otro acá. Y las vamos generando de acuerdo a la necesidad. ¿no? Vamos a elegir esto por acá más o menos. Por acá. Por acá. Por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, la vamos poniendo de acuerdo a la necesidad... ...como te explicaba hace un ratito. Y ahora el siguiente paso es... Eh, voy a poner esto por acá, más o menos por aquí. Ya más o menos se ha generado la estructura. Para rematar esta parte vamos a repetir... ...los mismos pasos que hicimos hace un rato. Es decir, presiona la tecla A. Eliges un punto, la tecla I en el teclado. Y vas a colocar otra vez de nuevo... Sí, los mismos puntos, otra vez, control clic, sueltas, y esta es una fiesta bastante interesante. Eh, déjame recordarte que estamos eh, trabajando de manera manual la herramienta y la estamos con clear hacia atrás, control y dando esos aspectos que están ahí. Ok, aquí vamos a tener que hacer un pequeño arreglo. Sin embargo, no te preocupes, vamos a empezar a elegir esto y empezar a pintar. Asimismo voy a adelantar este video para que puedas ver el resultado final en unos pocos segundos. Cabe notar que los valores de luz y sombra que reflejan cada una de las imágenes que quieres dar a este tipo de vectorización profesional o de ilustración profesional son muy importantes. Y aquí tenemos todo el trabajo terminado. Nuestro lema es pocos pasos, grandes resultados. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.